Spassky arriesga, Spassky sabe que tiene un peón de menos, sabe que tiene que buscar algún tipo de contrajuego y, y bueno, pues eh, a pesar de que eh, destruir la estructura de peones en frente de su enroque, bueno pues es algo que a los jugadores de ajedrez siempre nos produce, nos produce cierto miedo, ...pues Spassky está decidido a buscar chances de contraataque como sea... ...aunque para ello tenga que arriesgar y, y, y efectivamente así lo hace. Spassky se retira... Eh, retira su alfil a, a E6... ...y Boris Spassky juega caballo de 4. Los caballos blancos están optimísimamente centralizados... Eh, ...controlan muchísimas casillas... ...pero bueno... La realidad es que la posición negra carece de, de debilidades. Aquí a uno, pues, pues bueno, aquí Fischer jugó al FIL c4 para evitar el doblaje de los peones con que seguiría a caballo por el fil pero la realidad es que este peón está en pris eh, y, podría, y podría capturarse y sería el blanco quien tendría que justificar luego que tiene, suficientemente, tiene suficiente contrajuego a cambio de los dos peones que tiene de menos, eh, aprovechando pues estos peones doblados en la columna E y la presión que está ejerciendo sobre la columna de Rey. Todo eso es bueno es, eh, a valorar en partida viva, porque recordemos que, que, esto, que aquí no hay ningún ordenador que te ayude ni nadie, sino que has de calcular todas estas complejísimas posibilidades, frente al tablero y con un tiempo muy limitado. En fin, Spassky jugó caballo de 4, que es una jugada pues aparentemente buena, coloca el caballo eh, que junto con el otro caballo están ejerciendo un dominio muy importante en el centro y Fischer bueno, pues, prosigue con, con alfil c4, que es una jugada muy natural, ganando tiempo porque amenaza a la dama para sacar al alfil de esa amenaza de doblar peones que, eh, a la que estaba siendo sometido. Spassky juega dama de 2, y por primera vez en la partida ya Spassky está amenazando algo. Spassky está amenazando caballo F6. Por ejemplo, si las negras ahora decidiesen jugar algo natural, como, bueno, natural, pongamos por ejemplo torre de 8, es simplemente una variante para clavar el caballo, aprovechando que la dama está detrás y amenazando cosas como c5, pues la, la realidad es que las blancas ganan en el acto. Caballo f6 en seco, jaque al rey y a la dama, y si peón por caballo, peón por peón, amenazando al mismo tiempo al alfil y a la dama, que está siendo amenazada por esta torre. Además, si alfil por peón y alfil por alfil, inmediatamente aparecen redes de mate con dama h6, eh, en fin, esta posición es una posición favorable, clarísimamente, a las blancas, y en toda la partida es, empieza a sentirse que las negras están cobrando pues un poquito de vida. Dama de 2 Fisher, Fischer obviamente todas esas amenazas las percibe y juega la más eficaz dama de 7 Spassky continúa poniendo en máxima actividad todas sus piezas y quizá por primera vez en la partida pues Fischer juega bueno, a ver, vamos a ver es una cualquiera crítica a Bobby Fischer, ¿no? No, no, no juega R, torre, torre ae8 defendiendo el peón que está siendo mirado por el alfil. Es verdad que quizá hubiera otras jugadas pues, más aparentes o, o activas, alfil a 3 o, o, o alfil de 5. Pero bueno, el caso es que juega eh, torre, torre a e 8 y Spassky eh, consolida su cuña de peones en el centro. En realidad, la posición pff, debiera ser favorable a las negras. Pero lo cierto es que Spassky ha encontrado una forma de, de, de por lo menos, crear problemas. Eh, sus bazas, las bazas del blanco en este momento, para compensar la pérdida material, pues son un juego activo en el flanco de rey y esa cuña de peones central que le da... Bueno, pues cierta preponderancia en un área tan importante del, del tablero como es, el, como es el centro. Pero bueno, Fischer juega al fil de 5 tratando de, de eliminar este, este caballo negro que, que centralizado pues ejerce una, una importante presión. Spassky no va a dejar... Eh, eliminar piezas eh, y además dispone de un salto como caballo C5 realmente interesante que obliga a la dama a jugar a C8 porque el caballo de C5 pues eh, no encontramos pues no encontramos situaciones para pues buenas posiciones para para la dama las negras sí tienen un peón de más pero en realidad eh, están constreñidas están, tienen bastante menos espacio que las negras y aquí Boris Spassky realizó una jugada que, bueno... ...porque en aquel momento fue muy criticada... ...que fue dama C3. Eh, bueno, jugadas como esta dan miedo. Dan miedo porque... Eh, ...si miramos este alfil... ...está mirando en rayos X... ...a través del peón y del caballo... ...está mirando a la dama. Y situar a la dama en una posición así... De momento, pues, eh, parece parece sospechoso. Hombre, tampoco parece que jugar con, con peón 5 alfil, con, con f5, sea una jugada que nos vaya a conducir a, a, a nada, a ninguna victoria inmediata. Yo que sé, eh, variantes como esta, que aparentemente con f6 son como terroríficas, pues se paran de inmediato hay medios suficientes para defenderla e incluso si nos empeñamos pues podemos acabar hasta hasta perdiendo la dama eh, pero, pero más allá de, de pero en lugar de F5 de esta de esta jugada pues disponemos el blanco dispone de, de jugadas bueno peleagudas como por ejemplo E6, tratando de reventar la estructura de peones de las negras alrededor del rey. es verdad que caballo C5 y dama E2, pues parece que, parece que, que, que, las, que las negras pues estuviesen bien, sobre todo después de, de caballo B2, pero es que hay posibilidades tácticas caballo f5 en esta posición pues es, es muy dura es un, no, no es una jugada fácil de encontrar pero, pero estamos hablando de dos grandísimos campeones del mundo eh, ahora por ejemplo pues si caballo por torre, caballo por alfil rey por, dama por, peón 3 dama por, y en esta posición hay mucho que jugar, hay mucho que jugar porque el caballo negro va a caer el caballo c3 no funciona por dama c4 y el caballo está cazado y aquí pues hay, hay mucho que hay mucho que jugar. El caso es que eh, Spassky jugó Dama C3, que, que bueno, que como digo, da un poco de miedito por esta por esta. por, por, por la mirada del perfil de Fianchetto. Eh, Boy juega E6, elimina la última oportunidad del del blanco. ...de romper por ahí... ...estamos en la jugada 25... ...y a estas alturas... ...pues según decía la crónica del match... Se había... ...el blanco había consumido bastante tiempo... ...quizá la siguiente jugada... ...que criticaron todos los, los, los, los... comentaristas... ...pues obedezca... ...precisamente a eso... ...a que el blanco... ...estaba ya... ...estaba empezando a experimentar apuros de tiempo... ...y bueno y tenía que, que, que, que realizar alguna jugada que, que aliviase esa presión y de ahí probablemente nace jugadas como RH2 no parece que el rey esté mejor en H2 que en G1 en realidad yo casi diría que pudiera estar peor en, en, en H2 que en G1 pero bueno, lo cierto es que Spassky bueno, realizó esta, esta jugada Boy Fischer retrocede con el caballo a D7 para intercambiarlo por el potente Caballo de, de, de, de las blancas. Y Boris Spassky lo retira. Quizá había mejores alternativas. Pero en este momento probablemente alternativas como caballo B5. Que también parecía realmente buena. Pero bueno, eh, no es censurable nada de esto. Porque estamos hablando de una partida de competición. Es decir... Eh, después de analizar las cosas y mirarlas mucho, pues uno puede efectuar sugerencias. Pero lo cierto es que es acceder de altísimo nivel con un tiempo muy limitado. Fischer juega c5 y yo recuerdo que esto sí que me... me, me esto era lo que me sorprendía de niño. ¿no? O sea, yo veía c5 pensaba, digo, esto es como terrorífico, no, porque si el caballo va a venir aquí a b5 y va a entrar... ...hasta d6 en el corazón de la posición negra, eh, un caballo en d6 es terrible porque ejerce una presión terrorífica... ...sobre cómo es posible que Fischer se deje llevar el caballo hasta d6. Luego te dabas cuenta que, que no, que esto estaba calculado por Fischer, ¿no? Porque cuando, cuando Spassky juega caballo b5, Fischer juega dama c 6 con toda tranquilidad... Y eh, ahora, tras caballo de 6, pues Fischer directamente lo que hace es comerse el caballo con la dama. Claro, si peón por dama, aquí aparece la mirada del alfil en fiancheto sobre la dama blanca. Y esto fue lo que, lo que realmente ocurrió en partida. Eh, Spassky tomó, Fischer capturó la dama blanca... Spassky hubo de retomar el peón